Oh <laughs> fundamental para conocer nuestra propia historia musical. Para descubrir la música, que ha pasado bastante tiempo, 800, 900 años, incluso 1000, tenemos la suerte de que vivimos en una tierra donde la luz, fundamental, vida son milagros, hace un buen tiempo y tenemos una serie de costumbres que no han variado con el paso del tiempo. Aquí ven en esta ilustración una imagen de un libro, un libro que todavía hay no está traducido al castellano, seguro lo que haremos, que habla de, de una historia de amor, de amor de verano y no lo sabemos, o amor de otoño de invierno pero vemos una imagen representada que a todos nos gusta, escuchar música bebiendo eh, vinos, como vemos ahí, que hay una serie de, de personas que están disfrutando de un músico que está tocando un laúd. este libro es Rayacina 4 un libro que se conserva en la Biblioteca del Vaticano y que como está digitalizado, ustedes pueden verlo por internet, no pueden leerlo a menos que sepan. La verdad es que es un libro bastante complejo, sea, como dicen algunos arabistas, pero nos ayuda a comenzar este viaje por estas tierras andaluzas donde la música se cultivaba y gracias a ese amor, a esa pasión, nosotros podemos disfrutar de este repertorio porque podemos conocer lo que se hacía. Tenemos otro libro fundamental, ahora sí ya empezamos a hablar del legado de, del Rey Sabio, el libro de del ajedrez, donde se puede seguir viendo esa cotidianidad de la música, ¿no? Como la música ocupa el momento cuando todo no existía, eh, en la era en la que vivimos nosotros, que es muy fácil poder escuchar música, en aquel momento tienes que contratar un músico. Aquí vemos como ocupando la ajedrez, tienen a un artista a su derecha que está deleitando a los músicos. Si visitan ustedes Córdoba, en Córdoba también encontramos bastantes ejemplos de cómo serían esos instrumentos. Aquí hay un capitel fantástico, no está muy bien catalogado desde mi punto de vista, se llama el capitel de los músicos, no se sabe muy bien dónde estaría para mí que no haría falta. representando esa idea de que el cristiano tiene que prepararse ante la armonía de los siglos. También en el Museo de Córdoba aparece ¿sí? otra figura de un músico, está catalogado del siglo XII, que está tocando un instrumento que luego ustedes van a escuchar ahí, que tiene forma como de, de banqueta de cuarto de baño antiguo, ¿verdad? O sea, burreta que era así de plástico, es una barbuca de un B, también se le llama tarilla y son representaciones que nos demuestran esa pasión, ese interés por lo que teníamos en los andaluzes de aquel momento por la música. Ya por último en esta sección también otra vasija, esto es para escanciar bebidas, donde también aparece un músico tocando una especie de cuerno y a su lado otro que tiene una caja aunque se ha perdido la pintura, vamos a intentar descubrir ¿Qué podría ser ese instrumento? Porque a mí me interesa mucho eh, no dividir, como sucede muchas veces cuando estudiamos la historia andaluza, que a dividirla como la Andalucía de las tres culturas. Para mí es una Andalucía la cultural, solo que ve a gente con distintos credos y distintas religiones, con lo cual todavía se enriquecía más, sobre todo intelectualmente. ¿Cómo serían esas religiones? No lo sabemos realmente a ciencia cierta, pero sí aportando al acervo cultural y todo eso es lo que año tras año siglo tras siglo, siglo tras siglo nos ha convertido en los alcances que somos hoy damos paso ya al libro de Alfonso X ya que estamos celebrando todavía esa febrera del nacimiento, 800 aniversario del nacimiento de Alfonso X es fundamental el trabajo de la corte de Alfonso X para descubrir lo que nos interesa a nosotros en esta charla la música de aquel momento además de, de encontrarnos mucha música escrita muchas partituras en los libros Alfonsíes tuvieron que representar los instrumentos que son las herramientas que los músicos usaban en aquel momento para hacer música no solamente en el libro de las Candelas sino como aquí vemos en el libro de los juegos de Alfonso X de esto es una piedra, donde se representan a dos mujeres andalusíes con estética andalusí, alguna muy moderna como ven, la que está junto al lado, que tiene un pañuelo con una decoración verde y, y roja ¿no? que parece como que vaya a la feria de, de su pueblo y con las manos pintadas con leña o con jena a su lado una mujer laudista las mujeres eran fundamentalmente eh, las, eh, digamos, los centros de atención porque tenían una memoria importantísima a la hora de música. Los maestros musicales de la Media necesitaban el servicio de las mujeres músicos porque ellas memorizaban las melodías. Entonces, la cultura andaluza, como pionera en esa. Eh, ahora que está muy de moda y afortunadamente necesario, esa paridad entre los trabajadores, existían muchas músicas en la Edad Media andaluza y en las cantidades de Santa María y los libros de Alfonsín aparecen representadas. Aquí esta imagen que ya pertenece también al libro de los juegos, si se fijan ustedes, esto tiene mil años de historia después de esta representación, de la primera que veíamos, de este libro andalusí que aparece historia de amor. Sigue existiendo esa cultura andaluza de estar en un jardín, en un patio, distintivamente, sentados todavía en el suelo, en divanes uh -huh. en los giles, digamos, para que ustedes entiendan lo que les decía, esa unión cultural que nosotros a veces tendemos a separar, quizás para atendernos mejor, ¿no? para situarnos. Otra representación del libro de los juegos, otro músico, otro laudista, y siempre la misma fórmula, en que está sirviendo vino, verdad, sirviendo una bebida para los que están, ociosamente, disfrutando del placer de la música. Se nos muestra la música como algo mucho más cotidiano de lo que a veces se estudia en los libros de historia o lo que se estudia en los conservadores, donde uno tiene que tocar la partitura y si no la toca bien, como que la señal con el dedo. ¿no? ¿Qué estaría tocando esta música? No lo sabemos, seguramente improvisando o tocando música popular de la época. Aquí también vemos otra escena que repite otra vez lo mismo: escarpeadores de bebidas, gente divirtiéndose y un músico. Divirtiendo o eh, analizando la escena. Entonces, aquí ya vamos al corpus de esta charla medieval. ¿no? Las cantigas, el códice de los muchos. ¿Conocen ustedes eh, el libro de las cantigas? ¿Han tenido la oportunidad de verlo, de cogerlo. Acá ¿no? se encuentran cuatro copias, algo que a los musicólogos nos interesa muchísimo porque. Eh, y a los historiadores, Realmente, en los códices medievales, aunque se hacen copias, pero que en el momento, si hicieran cuatro copias, significa algo importante de ese libro. El rey sabio, que aquí puede ser que esté representado, tocando un, un rabá, un instrumento parecido a este, más parecido ya con las violas, puede ser que sea ese personaje que está sentado en una silla, en un trono bastante grande, y que es el, el, el artífice, y el, el que pone el dinero para que se haga ese libro. Era un gran amante de las artes y de la música y seguramente tocaba eh, algunos de estos instrumentos puesto que hay una de las cantigas que se cuentan entre entre regalos, entre sedas, velas y joyas le regalan instrumentos musicales por lo tanto, si le regalan instrumentos significa que el propio monarca estaba muy interesado en la música y gracias a eso tenemos este regalo musical este fantástico libro que gracias a él podemos conocer la música que se hacía en aquel momento. Y cuando digo de Andalucía, eh, lo digo bien porque prácticamente 200 cantigas fueron compuestas en el sur de España, entre Extremadura, Sevilla y Cádiz. Es decir, los últimos años del monarca los pasan en las conquistas de Andalucía y él se refugia tanto en la Alcázar de Sevilla como en la Mezquita o Alcázar del Puerto de Santa María, lo que era la Mezquita de Alcázar, que así se llamaba el antes de querer hacerla el monarca y lo convierte en otra ciudad de nueva población, se desarrolla allí, como le decía, componiendo cantinas, escribiendo su fantástico libro Está en un momento delicado de en su vida, y piensa que él, haciendo poesía, haciendo música, en honor a la Virgen, se puede curar. Uno de sus libros eh, es más pequeñito, porque estos otros pertenecen... Prácticamente de este tamaño, un poco más grande son eh, las cantigas de Corián. Él hacía otro más pequeñito, más barato, sin lo costoso que se estas ilustraciones, que viajaba con él porque cuando se sentía enfermo, se cuenta que se dedicaba a cantar en esas cantigas o al refugio con otros músicos, se ponía en el pecho el libro y él sentía que podía recuperarse. Algo que él conoce cuando visita a la que es el poder de la música, para sacar y para curar. Por lo tanto, vemos la importancia de la música en Andalucía en este momento y que el monarca tiene y que lo deja afortunadamente reflejado en estos libros alfonsiles El libro de los músicos es fantástico porque eh, no solamente aparece la música, sino que es un auténtico catálogo para los especialistas, para los músicos profesionales, para conocer cómo serían los instrumentos musicales. Aquí ya tenemos ese primer instrumento que el rabá junto con otro intérprete tocando el laúd. Y que personas los que se usarían en la época y que gracias a estas miniaturas podemos verlos. Eh, como les digo, eh, imagínense lo que es Talagoba, la labor de reconstrucción, que son miniaturas de muy pequeño tamaño, y los músicos tenemos que eh, hacer un esfuerzo ¿no? de, de, de ver con curiosidad, de ver cómo serían, cómo se podrían construir y sobre todo cómo se lo permite Este es el momento de esta charla. Y aquí volvemos a esta básica que les decía aquí en la primera parte de la charla. Recuerdan ustedes esta botella tan fantástica donde hay un tocando el cuerno y otro que no se sabe muy bien qué está haciendo. A día de hoy todavía no hay nadie que pueda dar... Una versión. Yo tengo una teoría, estoy viendo una escena musical, estoy viendo un hombre que tiene una cosa cuadrada en el regazo y que la mano derecha está aquí avanzada. Y a mí quizá me recuerda mucho a esta posición que tienen estos músicos. A ustedes, ¿qué les parece? ¿Podría tratarse de del mismo instrumento? La mano izquierda sujetando algo. La teoría oficial es que está sacrificando un cordero. Yo, si eso es un cordero, lo veo un poco retaco, un poco cuadrado. Podría ser, evidentemente, no, no lo sabemos porque, por, por, de gracia, ha desaparecido. Yo me inclino más a pensar a que podría representar este instrumento que a continuación vamos a sonar en esta fiesta del cordero. ¿Quiénes saben cómo podría sonar este instrumento? Vamos a ver eso tiene por nombre sinfonía, viene del organistrum y es un instrumento que se desarrolló en la Edad Media para poder dar el tono perfectamente. Siempre que hablamos de la Edad Media tendemos a pensar que es algo imperfecto y que como que eran un poco toscos y torpes. Y para nada. Este instrumento tiene un sofisticado sistema de teclas que lo que hace es que cada tecla va perfectamente a la nota y evita las imperfecciones de la mano. Es decir, cuando yo tocaba el radar, si muevo la mano un poco hacia arriba o hacia abajo, puedo errar en la nota, la puedo dar desafinada. Sin embargo, la sinfonía, al dar una tecla, es como una máquina de escribir. Cuando pulso la A, va a dar la A, cuando pulso la B, va a dar la B y no hay error posible. Invento de la Edad Media. Funciona con una rueda que al girar con un manubrio frota la cuerda y hace sonar la melodía. Podemos imaginarnos esa escena que podría sonar así. Yo la tengo aquí, mismo, una vez exactamente así. En una de las miniaturas también aparece aquí una mujer tocando estas castañuelas que no son otra cosa que dos. Tal vez ya es de madera, una de ellas tiene que huecarlas por dentro para que haga hueco y pueda sonar. ¿no? Entonces, como ven, tenemos en este libro una gran variedad. De instrumentos, y no solamente de instrumentos, sino de fórmulas musicales que podemos aplicar y que además nos unen, como lo decía, a nuestro acervo cultural. Es ¿no? el antepasado del de las castañuelas, un instrumento que yo creo que la música andaluza no se entiende sin ellas. Ya aparece en el siglo XIII, incluso antes hay representaciones, pero por lo menos aquí en el siglo XIII vemos a una mujer tocando, hay más que castañuelas, me gusta llamarle palillos. De hecho, si vemos aquí, son unos palillos. Les decía que lo fundamental y lo que más me gusta de este libro de la corte de Alfonso X es que es un inventario total de los instrumentos musicales que existían en la España medieval y, por supuesto, en la Andalucía. Aquí en esta edición he cogido una selección de, de músicos que van apareciendo a lo largo de, de ese libro, donde vemos una gran variedad de instrumentos musicales, distintas formas, distintas poses, distintas afinaciones, con lo cual nos indica ese placer, ese gusto que había por hacer una música. Y como siempre, les digo, aparece la mujer tocando instrumentos. Aquí aparece una tocando la boca apoyada al hombro. Se sigue usando ese instrumento en las ceremonias en Argelia, en Marruecos, en túnel, en las bodas tienen que estar andando, tienen que estar haciendo una construcción, la forma más cómoda es ponérsela en el hombro y así puedes estar tocando y andando. Aquí ya más grande de la ilustración podemos ver eso, a, a esta mujer tocando las castañuelas. Es fundamental el libro porque. Cada cierto número de páginas van apareciendo una y otra vez distintos músicos con distintos instrumentos, por lo cual nos ayuda muchísimo a descubrir eh, esas fórmulas musicales, esos instrumentos que se usaban para hacer la música <coughs> medieval. Y aquí llegamos a, a un momento delicado, porque una cosa es, como decía Pedro, aquí en papel. Y otra cosa muy distinta es poder reconstruir el instrumento, es decir, cómo, cómo hay que hacerlo, cómo hay que reconstruirlo. Aquí en esta ilustración ven el proceso, o mejor dicho, los, los elementos que los nutrientes necesitan para reconstruir el instrumento. Nosotros participamos en el proceso de reconstrucción en cuanto a diseño y eh, toma de decisiones, ¿no? muchas veces, decidir qué tamaño es el apropiado qué número de cuerdas necesitamos para hacer la música y a veces materiales que nos gustan más unos que otros o porque queremos acercarnos a la miniatura o queremos hacer algo que sea también funcional que también es importante que suene, ¿no? En este caso, para recoger una viola como ven arriba lo primero es trazar un plano, decidir las formas, número de cuerdas y normalmente se hacen en una sola pieza de madera, en un bloque que se ha excavado, se deja un hueco, se deja cóncavo, al cual después hay que cerrarlo con la tapa armónica, que es esa pieza de madera que ven ustedes a, a su izquierda, ¿no? Sí, a su izquierda. Y todo ello hay que cerrarlo con resinas naturales, con materiales naturales, y una vez que todo se ha cerrado, a veces nos encomendamos para que eso pueda sonar, o no, a veces suena y a veces hay que seguir ajustando por ejemplo un músico que está tocando una guitarra que está afinando la mejor dicho, ese instrumento lo tenemos aquí y lo vamos a enseñar a continuación para que podamos ver los materiales y el diseño imaginemos que queremos hacer ese instrumento pues a priori podría ser un poco más grande un poco más pequeño nosotros nos guiamos de esa medida de esa destrucción y deducimos que tendrían este tipo de tamaño son instrumentos a veces eh, cómodos para tocar porque pesan un poquito tienen un tamaño no muy, muy grande y te permite tocar en intimidad ¿no? son instrumentos que puedes viajar cómodamente con ellos no cuanto baje avión por supuesto pero sí para ir en tren en furgoneta en coche incluso para tocar en, en Está cenando, ¿no? seguramente también usarían estos Entonces, los materiales que decidimos usar suelen ser los mismos que podían haber tenido eh, a mano en aquel momento. ¿No? Decidimos de qué tipo de maderas, si en este caso, esta madera es madera de pino, una madera que tendrían a la mano. Las clavijas se suelen hacer en bojo, el boj es una madera, tienen ustedes. Jardines con matorrales, con de estos típicos que cierran el jardín, normalmente se hacen en poco que son ramas muy pequeñas, muy finitas y que da una madera muy dura, muy resistente, que es la acorde para poder atar las cuerdas porque tiene que soportar la tensión. Después, las tapas también se suelen hacer en abeto. el abeto que tiene que ser de, de zonas altas en zonas donde el árbol tiene un crecimiento muy lento, eso es necesario para que la beta esté muy unida, eso significa que el árbol ha tenido dificultades para crecer porque los anillos son muy estrechos, muy pequeños, está sometido a altas presiones, por lo tanto es una madera flexible, resistente y que pues soporta muy bien eh, las tensiones del instrumento y proyecta mucho sonido. Todavía en día de hoy se sigue usando la madera de pino abeto para construir las tapas de los instrumentos, por esa propiedad acústica tan buena que tiene. Después las cuerdas se suelen emplear tripa, que es como esta de aquí. En este caso, nosotros, los músicos actuales, por comodidad, a la hora de hacer los conciertos, porque no disponemos de, del tiempo necesario a veces para pegar pegarnos media hora final, si ustedes se levantarían ese las la usamos con carbón, con materiales sintéticos tratando de, de, que, de no camuflar el sonido original que tendrían. Lo suyo sería que estuvieran un en tripa, pero como les digo, a veces la necesidad de los intérpretes en directo nos obliga a poner materiales que, que sean más funcionales. Y bueno, si el instrumento, una vez que hemos seguido los procesos, el plano, la ecografía, lo reconstruimos, en teoría debería de funcionar y de sonar. Es el momento cuando decimos que el instrumento despierta, que empieza a cantar. Sí, es que a pesar de ser pequeñito, como están ustedes viendo, puedes despistar un poquito y, y pensar que, que tiene pocas capacidades musicales. Sin embargo, dentro de las cantigas hay músicas bastante complejas y que obligarían al intérprete a, a saber disfrutar muy bien y poder tocar con cierta rapidez y soltura. En el caso de una cantiga de Santa María, de Santa María señal que tocando con un instrumento como este tiene cierta complejidad, pero el instrumento es perfectamente capaz de poder hacerlo. También aparece a veces escrito como la cítola, y es cierto que es un instrumento que podría haberse llamado así. De hecho hay una cantina de Santa María, que cuenta una anécdota de que el rey critica a un músico que estaba a su servicio que tocaba ese instrumento, la cítola, de hecho le llamaba el cítola, de que un violonista se llama el violín a un guitarrista que tocaba la cítola, le pues llamaría el cítola. Y cuenta esa cartina, la cartila de escaler, igual decir, que después de una contratación con Palacio, pues en el título luego de cobrar, al día siguiente quiso cobrar nuevamente por su actuación. Los que estaban alrededor del rey le admitieron de que él ya había cobrado la noche anterior, además que el otro insistió, insistió, insistió hasta que él, al final acabó cediendo y dice, bueno, habrá sido un error ya. El rey escamado escribió una cartilla criticando a este tal diciendo que era un sinvergüenza que la había estafado por cobrarle dos veces por el mismo concierto. Entonces, podemos deducir que si aparece la palabra la instrumentista, es posible que se refiera a este tipo de instrumentos porque aparece reflejado. Quién sabe si era este individuo que está aquí afinando el instrumento con esa mirada poco siniestra. Igual estaba ya pensando cobrarle algo. Es eh, interesante el tema de, de las tallas y las decoraciones de los instrumentos medievales. La música era muy importante en la época y los instrumentos, al igual que ahora, eran muy valorados. Es un arte bastante sofisticado. Eh, hasta el siglo XV y XVI no empiezan a aparecer nombres de constructores, eh, quizás porque. esa teoría porque en la Edad Media eh, está muy instaurado en el sistema gremial, es decir, no cualquiera puede ir como va hoy al Evangelín y se compra las maderas, los clavos, las herramientas y se hace en su propio romperlo en la Edad Media. Como muchas cosas de la Edad Media, un elemento esotérico. Es posible que ambas ideas, todas en conjunto, sean válidas. Hay una muy esotérica, a mí me encanta, que, que, que demuestra que los, las cabezas en eh, los clavijas de los instrumentos este serían para proteger al músico. Estamos hablando de una sociedad que todavía da bien de muy inmensa en las cre la creencias, en, en los miedos, en, en todo lo oculto. No, no, no por eso eh, era una sociedad cultivada ¿no? y, pero todavía tenían ese miedo a, a lo desconocido a la oscuridad a los demonios. en las iglesias las árboles que son estas cabezas que arrojan el agua de, de las cubiertas servían también para proteger al edificio de la influencia de los malos espíritus y de los demonios es posible que estas cabezas protegieran al músico de cara a, a que no le llegaran ideas que fueran eh, ideas malas ¿no? para hacer la música. la palabra trovador en el, el francés Troubert, ellos cuando componen música no sienten que la están creando ellos mismos, sino que la están cogiendo del mundo de las ideas, eh, una, una filosofía muy platoniana que en la Edad Media eh, sigue existiendo ¿no? fundamentalmente a la hora de componer en el sistema de las artes. Por lo tanto, no es raro pensar que ellos necesitan protegerse para poder hacer un arte puro, un arte limpio de esas malas influencias que eran castigadas, ¿eh? como cuando eh, se cantaba en contra de alguien, existían eh, esos patinos donde se metía los músicos, Por lo tanto, la figura de la cabeza decorativo funcional es también una línea de investigación muy interesante y afortunadamente aparece también representado en este fantástico libro de las cantigas y en la iconografía alfonsina. Aquí vemos otro de los instrumentos que aparecen en las cantigas, un trabajo donde la mitad del cuerpo es muy parecido a este, de peor tamaño. Las tapas se hacen también de piel, de piel de cabra, de cobrero, de vaca, incluso de carpa. Se usa también en las zonas interiores, se usa la piel de los peces, del río, para cerrar ese instrumento y hace que el instrumento tenga una resonancia muy, muy Después entramos también aquí en una cuestión muy interesante que a veces al que dedicamos la música antigua y se si nos acercan eh, los, los aficionados o gente que se está iniciando que nos preguntan cómo hay que afinar, cómo hay que ajustar el instrumento. Por ejemplo, este de aquí, que es el cabrilla, ¿piensan ustedes que esto es mera decoración o que tiene alguna funcionalidad, toda esta decoración. Y luego si un turno de, de preguntas, ya casi estamos llegando al final. En un primer momento se ha pensado que es mera decoración. Eh, en esta reproducción que venía del puente un poco más arriba, a mí me dio por bajarlo, porque estos instrumentos son totalmente movibles. Y resulta que eh, cada una de estas partes sirve como de guía. No sabemos si ha sido casualidad a la hora de construirlo o, originalmente, el instrumento tenía esa función de haber hecho unos diseños para marcar las notas y eso sí haberlo aderezado para que se vea mucho más rico. La atención es que es muy complejo a través de hacer los instrumentos. Tenemos que tirar un poquito de, de nuestra forma actual de hacer música y de que el instrumento sirva para, para tocar. ¿no? En este instrumento que vemos de la sinfonía, nos sirve para calibrarlo cómodamente porque tratamos que hablan de las divisiones que pitagas ya hizo sobre las notaciones musicales y lo que hacemos es aplicarlas a partir de la sinfonía de ese instrumento nosotros podemos decidir dónde van a estar esas acotaciones de cualquier guitarra para poder hacer esos intervalos musicales después las afinaciones de una cuerda a otra vienen a colación de tratados posteriores como del siglo XV del XVI que nos hablan de cómo hay que encordar normalmente las cuerdas que eran de tripa, se empezaba a partir de la cuerda más fina y te dice, por ejemplo, en el tratado de Gasparsa de la guitarra, que te ya de varios siglos posteriores cómo hay que pensar la primera cuerda hasta que sea punto de romperse y a partir de ahí se afina una cuerda por arriba, que sería cae. entendemos que esto no lo inventa Gasparsson, que eso ya viene de antiguo porque es la fórmula cotidiana para poder desarrollar una escala en un instrumento de cuerdas Que, que no lo inventan estos sino que forma parte de una continuidad musicológica y que ellos lo plasman en papel. Estaremos errando, seguramente hay otro tipo de afirmaciones en la medida que se usarían, pero si eso sirve para tocar las carteras y nos, nos gusta como suena, ¿por qué no utilizarla? Muchas veces el sentido común y el camino más corto hacia el conocimiento eh, no significa que sea el más entregresado. Aquí vemos otras soluciones ¿no? de, de cómo terminar un instrumento, cómo agarrar las cuerdas, que muchas veces es un problema. En los instrumentos medievales lo encontramos siempre es estas soluciones, que es una placa de madera, a veces de cuero, con este instrumento que va a sonar la continuación, para dar esa solución de cómo agarrar ¿no? las guitarras actuales, vienen amarradas las cuerdas al puente. En los instrumentos medievales, como tiene esa Varia, esa variedad de, de, de poder moverlo para ajustar y que esté calibrado, seguramente necesitarán esos amables para poder mover los puentes. Los puentes móviles flotantes es una solución eh, muy práctica que lo podemos ver continuamente en estos libros de las prácticas y que nos da esa posibilidad de hacer los instrumentos y de poder variando si hemos errado en la construcción. Después ya casi por último... ¿Cómo se tocan? ¿no? Desde sostener un instrumento hasta hacerlo sonar. Vemos una miniatura a esta música también, eh, se supone que es alabanda de Scornol alabanda, no me acuerdo del es el apetito catalán, que se supone que es un amante del rey según otras crónicas, según otras, eh, cuando Alfonso X es un infierno, está la banda, es una línea, por lo tanto, no cuadra esa idea de, de amante son dos como les digo dos visiones distintas de la historia en una de esas cartillas vemos a esta mujer vestido tocando ese se arpa de caja este salterio y aparece eh, en esa posición yo creo que esa no es la posición en la que se tocaba ese instrumento sino que esta mujer está posando en las cartillas de Santa María muchas de las veces vemos instrumentistas que no están tocando sino que realmente están Haciendo otros quehaceres. Aquí la vemos en esta cantidad. Aquí está ese folio original que representa a esta alamanda en esta cantidad, encabezándola. Yo creo que está enseñando, mostrando el instrumento, porque si hubiera estado tocando en la posición, el pintor hubiera pintado otra cosa muy distinta. Pasaba lo mismo con la sinfonía. La sinfonía no se tocan así, tan en plano hay que girarlas un poquito porque si no, el brazo queda muy adelantado y el hombro se daña en esa posición aquí vemos eh, una de las cartigas iniciales a la derecha, a músicos que están afinando los instrumentos pero siempre vemos los instrumentos nunca los vemos de lado nunca los vemos tres cuartos siempre los vemos frontales porque es la forma de representar los objetos en la novedad está la ley de la frontalidad Vemos siempre los cuerpos, los hombros están siempre de frente Las cabezas están o de lado o están de frente Las manos están siempre de frente, al igual que los pies ¿Cómo representamos un instrumento cuando no lo vemos? De frente El pintor está representando el instrumento tal cual quiere que se vea Pero no se toca en esa pose Aquí tenemos los instrumentos que la vamos a hacer sonar ahora de la forma que yo creo que se representa porque cuando uno se pintura y ese instrumento está representando una escultura está apoyado en el regazo que es la forma donde el instrumento puede tocarse con tranquilidad Esta es la pose que vemos a ese instrumentista yo les aseguro que así no aguantaría uno tres minutos tocando una pieza porque acaba aunque no es un instrumento pesado pero sí esta posición, este brazo aquí no aguantaría por la tensión que se tiene además de tener inutilizada la mano izquierda cuando todos sabemos que en música ya que tenemos dos manos, ¿por qué no usarlas? Como les decía, yo creo que el instrumento se debería tocar o se tocaba apoyado en el regazo tenemos las dos manos totalmente libres y podemos usarlas, al igual que con un arpa. ¿Qué pasaría si Alamanda hubiera posado para el iluminador de esta forma? Que el pintor había pintado una cosa alargada y cuadradas, ¿no? Era la parte que él veía, que necesitó que a la banda girara el instrumento y posara para él. Quizás lo que estaba tocando a la banda podría sonar como esto. Es un instrumento que ya lo describía San Isidoro de Sevilla y por eso pienso que debería tocarse apoyado en el regazo, porque San Isidoro de Sevilla en sus etimologías decía que el salterio, el instrumento que estamos viendo en pantalla, era el más apropiado para la liturgia, para cantar los salmos, porque a diferencia de las liguuelas de arco, de las guitarras y de estos instrumentos que están en el pecho del hombre y proyectan de hombre a hombre el psalterio para estar apoyado en el liderazgo, la música se levaba hacia él Por lo tanto, eh, nos cuadra esa idea con que el psalterio de la banda no se tocaría apoyado, sino que estaba bien puesto sobre las piernas en vez de sostenerlo con las manos. Ya casi estamos terminando y el libro muy bonitos, como esta escena que está en una cantina, que la música me lleva a la danza al arte de compartir, ¿no? cuántas romerías, cuántas fiestas, donde dos guitarristas están tocando juntos. Aquí hay una idea de, de, de lo que me gusta, de, de, que siempre se parece cierto que, que ha habido muchos conflictos, muchas guerras, muchas intinas entre unos y otros en la filosofía de las llamadas tres culturas, pero aquí vemos cómo ese momento... En Andalucía, en Arándalos, aparecía esa, ese consenso de esos personajes compartiendo momentos juntos con una botella de vino que aparece también en la cantina vino o té, <coughs> o agua, a lo mejor era también el agua. Y con otro trovador que acompañó a Alfonso de Timón, salió, a algunos músicos piensan que este, este personaje de Morena, morena, conturbante, era El Trianero, aparece así de las cantinas, un trovador de Triana que participó también en el libro de las Cantigas y que puede ser que fuera representado en esta, ¿no? que le parece vestido eh, un poco a la modisca, ¿no? a la moda musulmana ya del momento del siglo XII, XIII de la Andalucía medieval, pero se le ha puesto un peyote encima del anchilado, que ¿no? es esa pieza celeste que está abierta por las mangas. Por lo tanto, vemos esa mezcla. Cultural del mundo. La velocidad siempre es el Y ya para terminar, antes de. Si quiero preguntar alguna cosa, también tocaremos una última pieza. Eh, me gusta unir eh, lo antiguo con lo moderno, ¿no? Desde viejo a lo hondo. Porque yo pienso que la música medieval no terminó en esos siglos, no, no se paró. No se para la música medieval con la conquista de Granada, no se para con las influencias que vienen de la Europa, ¿no? De, de, Italiano, del marroco francés y alemán. Eh, cuando muere Bach, aquí en alcázar le pueden asegurar que no se enteró nadie. Cuando Vivaldi compone las estaciones de Vivaldi, tampoco nadie conocía las estaciones de Vivaldi aquí. Aquí se seguía tocando la música, se seguía cantando, hablando el campo, se seguía eh, elaborando el pan o con las recetas, con lo que se veía al se seguían cantando, romances de frontera, y se seguían cantando saetas a las vírgenes o a los ganchos en Semana Santa. Saetas que no dejan de ser otra cosa que el canto del abuelano, que en vez de cantar para el rezo, se sigue cantando, pero también en otro oficio religioso. Se sí ha cambiado el, el momento, pero no se cambia la música, ni la cadencia ni el arte. Aquí vemos un una miniatura de un alemán que representó a los moriscos de esta forma caricaturística eh, las visitas de las recepciones de Carlos V a Granada. Vienen muchos viajeros de Europa y representan la Andalucía del momento desde un punto de vista antiguo, Ahí donde empiezan a vernos a los andaluces por encima del hombro, cosa que en verdad deberían... De ver Igual, igual a igual. A mí me pareció curioso y irrisorio estas fiestas de moriscos donde siguen tocando instrumentos medievales, están tocando los tambores, están tocando la, vela, con la lengua de arco de una forma para ellos poco ortodoxa porque ellos me empiezan ya a tocarlo en el hombro. Sin embargo, la Andalucía se sigue tocando a la morisca o a la baumetana, como decía el cardenal Cisneros en el año 1421 cuando prohibió esa forma de tocar el rabat como ustedes veía que la primera carta, apuñada en el regalo, quedaba prohibido cualquier elemento que tuviera cierto tufillo, cierto dolor, amor. Este cuadro es uno de los que Felipe II encarga para contar esa expulsión de los moriscos, que realmente esto es una fantasía, un elemento de propaganda que se hizo en la España, porque realmente todavía a de hoy la expulsión de los moriscos es algo cuestionable. Es cierto que muchos fueron expulsados, pero... Eh, sería costosísimo haber emprendido esa eh, proeza. Fíjense si, cuánto dinero costaría, cuántas naves, cuántas embarcaciones, cómo eh, tener contada a toda esa población para expulsarla. Seguramente se expulsó mucha gente, pero no tan exagerado como muestran estos cuadros que se pintaron para contar esa expulsión de los moriscos en el Levante, que vemos la playa del Drago en Valencia. Y en uno de esos cuadros, los verán ustedes a la izquierda, Vemos la idiosincrasia andaluza, ¿no? Que eh, todo lo convertimos en fiesta y en Se supone que lo están expulsando, que lo están echando, pero ¿qué están haciendo ahí la gente? Están ahí bailando al son de los músicos, no sabemos si cachondeando, si el ejército que estaba fuera de la muralla de Denia, que ahí ven perfectamente que de es Denia, y vemos al lado de Denia a unos cuantos músicos. No se ve muy bien porque eh, Mancaja, que es la propietaria de los cuadros, todavía no ha subido, esperemos que lo haga próximamente, una digitalización con más definición para poder ver los cuadros, pero sí se puede atisbar como uno de ellos está tocando el clavad a la mano de lo tiene en el regazo, es el tercero, empezando por la izquierda. Y otro está tocando la guitarra y otro está tocando eh, unos parneros y la de rojo se puede ver que está como un por lo tanto, esa continuidad de la música tradicional es la que perduró con el paso del tiempo. Nosotros vamos a terminar esta charla concierto con un instrumento de tapa de pie, porque podemos ver que tiene una tapa de pie redondeado. Y con una cierta carencia andaluza. Es una música de la tradición separí, que también aparece en la cartera de Santa María, pero yo creo que a ustedes les va a sonar bastante flamenco, Con lo cual esa. Transición nueva, vamos a hacerla antes de finalizar. Por cierto, decirles que las tapas de piel desaparecieron para reemplazarlas por tapas de madera por días como el de hoy. Cuando esto estaba perfectamente afinado a mediodía con sol, llueve, la piel se humedece y se desafina la Darle más valor y sentirnos más orgullosos del patrimonio cultural que tenemos y, y no sentir vergüenza como sentían estas personas porque nos dibujaran así, incluso ese enfermo de voz que está tratando el tambor, sino sentirnos mucho más erguidos disfrutando como hacemos con estos conciertos que sirven para hacer la música y como les decía. inmateriales que somos herederos y que tenemos que conservar, fomentar porque son las raíces de la cultura que somos, la cultura que tanto gusta cuando vienen los extranjeros a visitar España especialmente Andalucía. Esperamos que le haya gustado hacer la... concierto y tu me muchas gracias. Puede ver aquí, si luego, si quieren, se pueden acercar para verlo, y es el que está escribiendo una notación cuadrada, porque esto es un saber que solo voy a aprender aprenderse en los monasterios, es un saber bastante verano para la gente cotidiana. Seguramente los músicos, la mayor parte de los trabajadores, no sabían que es particular, al igual que sucede en la actualidad y sigue sucediendo en muchas culturas del mundo, es necesario. Entonces, como les decía, es una notación muy primitiva y hay que recomponerla. Si yo voy siguiendo la, las melodías, sería una música muy pobre, no es como el que cuenta un chiste, pero lo cuenta tan asépticamente que no hace reír a nadie. No, cuando se cuenta un chiste hay que meter su, su tonación, su ritmo, su gracia, aderezarlo con adornos, eso es lo que hacemos hacíamos ¿no? nosotros. Al final era una notación primitiva para recordar la música o porque no había recursos para que esa música que estamos haciendo se pudiera estar representada. Por lo tanto, en parte sí y en parte no. Hay un, una columna vertebral, que es la melodía y que tiene que, que, que, que, que, que darle la entonación, el ritmo y la emoción, por supuesto. Bueno. Pero si todo lo que ha sonado, está en la rígula descartida. Esta última canción que ha tocado, es la ¿no? Pues sí, la tengo grabada en un disco, nosotros. Eh, eh, lo que pasa es que en este caso es un disco infantil, pero bueno, puedes buscar por esta de web, si le interesa. Y además lo vamos a subir a plataformas digitales en breve. ¿Y eso es el panel? ¿Los datos van a hacer un mente? Sí, son panteros. ¿Y eh, eso es un Pues también, eh, buena pregunta, ¿no vamos a hacer publicidad? Aquí, sí, eh, que no hace falta, no hace falta. Que no hace falta. ¿Pero sí. Hace falta sí, para sí? sí? Para él? Bueno, luego, eh, cuando las cámaras aparecen, os digo marcas y no. Marcas. <risa> ya hay tiendas que sí se construyen en serie, en fábrica, pero también se siguen construyendo a mano, perfectamente, ¿no?, como materiales eh, tradicionales y en este caso también materiales sintéticos Llegó a mi hermano una cinta de clase de música de y yo cuando estudiaba me ponía esa música y me quedé tan mal, miedo que quise saber que era aquello que había conectado algo extraño en mí que, que, que había un antes y después de escuchar esa cinta y esos sonidos. Y a partir de ahí entonces empecé a, a escalar en, en, en una caverna y a encontrarme el sonido, encontrarme encontrar, historia, encontrar cosas y nació en mí esa necesidad de cubrir, de, de hacer esa música, de reconstruir los instrumentos, de aprender a tocarlos y de divulgar eso que para mí estaba siendo tan bello y tan interesante y, y que a día de hoy, forma parte de, del sustento de mi vida, dedico a ellos y, y todos los días me llevo